¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. El otro día me encontré con un interesante artículo acerca de los modelos de tenis más vendidos en el 2019 en México. Un excelente artículo que hoy quiero compartir con ustedes porque me llama la atención los modelos que al parecer los mexicanos son devotos a comprar, ya que hay desde clásicos hasta recientes lanzamientos, pero lo interesante será saber el por qué. Quédate con nosotros para saber de qué modelo se trata, comencemos. 7. Van Swarth, un verdadero clásico del mundo skater y del deporte callejero. Los low Top, de la marca Vans, tienen una famosa línea y una suela de goma que los hace perfectos para suelos de asfalto, concreto u hormigón. No por nada, son los preferidos para patinar, y al parecer, uno de los favoritos de los mexicanos jóvenes y no tan jóvenes. Adidas Yeezy Boost 350 V2 A pesar de que en el 2019, las ventas de los Yeezy, Cayeron en comparación con el 2018, el Boost 350 b 2 Un modelo del 2017, logró entrar en la lista de los más vendidos en territorio mexicano. El blanco es uno de los colores favoritos, pues la estética sencilla y hasta minimalista tan popular en el 2019, puede ser una razón de su lugar en la lista. Un modelo en colaboración de Kanye West con Adidas que puedes encontrarlo desde $15,000 hasta 38 mil pesos mexicanos. Nada baratos, eh? 5. Air Jordan 4 Retro Los Air Jordan 4 fueron los primeros diseñados de la marca Jordan que fueron lanzados a nivel mundial. En un inicio, este modelo fue vendido como un tributo a la temporada 1988-1989 de Michael Jordan. ¿Quién iba a decir que un modelo tributo iba a convertirse en un modelo clásico en México? Sin duda, un par que se ajusta muy bien a la estética mexicana callejera. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre las mejores marcas de tenis y calzado masculino, así como consejos de estilo. 4. Adidas NMDR1 Modelo inspirado en las tendencias de moda de los años 80 es un favorito entre los fans de los sneakers mexicanos, pues alcanzar el puesto 4 no es cuestión de suerte, sino más bien se trata de la nostalgia generalizada que hace de este par irresistible a ser comprado. Además de que cuenta con la mejor tecnología de running de esta marca alemana con un diseño urbano sin igual. 3. Nike Tanjoon Como tercer puesto, tenemos al modelo de Nike Tanjoon, que viene de la palabra japonesa, sencillez. Un sneakers que sigue la tendencia de moda minimalista nipona, ya que la simplicidad es mejor que lo complejo y lo rebuscado. Su diseño moderno y elegante, lo hace perfecto para que lo uses a diario, además de elevar el look del día a día de los mexicanos. 2. Nike Air Force One Low. Este par representa una versión moderna del clásico, pero en una gran variedad de estilos y colores. Sin embargo, el blanco sigue siendo el color preferido. Un par de tenis ideales para jugar básquetbol en el parque, para unas carnitas asadas con amigos y un fin de semana con la familia de los mexicanos. El procedente de un clásico que se adapta a los de ahora, llevándose el puesto número 2. 1. Nike Air Max 270 En el puesto número 1, tenemos al Nike Air Max 270, un modelo que posee una silueta inspirada por los clásicos como Air Max 180 y los Air Max 93, pero distinguiéndose por su talón particularmente grande que los hace muy cómodos. Además, es el primer lifestyle Air Max de Nike, que te aporta estilo, comodidad y gran actitud con un estilo audaz este parte llevará a las alturas razón por lo que hizo llegar al puesto más alto de los tenis más vendidos en méxico por su reminiscencia a los clásicos pero sin dejar atrás la innovación y el estilo actual un verdadero campeón de los tenis del 2019 en territorio mexicano estos fueron los 7 tenis más vendidos del 2019 en méxico demostrando que Nike es un verdadero rey en el suelo mexicano. Pero, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus favoritos? ¿Cuál tienes en casa? Si no eres de México, cuéntanos en los comentarios de qué país eres y si te gustaría que hiciéramos un video de los tenis más vendidos en tu país. Sin más, muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video, Estilócrata. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram y Facebook. Carpacho de res Necesitamos 130 gramos de pilete de res. Lo sazonamos con sal, pimienta, un poco de jugo de limón y aceite de olivo